Información, debates, opinión. Resactualizate. Escuchar Rezaba Bueno, seguimos en este Re Sábado de septiembre, del segundo Re Sábado de septiembre. Eh, y decíamos, bueno, que no nos metimos en el resumen con todo lo que fueron las este, repercusiones del atentado contra la vicepresidenta de la Nación, del intento de magnicidio. Eh, después vamos a ver si nos metemos un poco en la parte judicial, que hubo bastantes novedades esta semana, pero queríamos abordarlo también desde algunas cuestiones más políticas, y una de ellas tiene que ver con que volvió a aparecer... Eh, esta idea del de llamado al acuerdo nacional, ese sueño húmedo de la Moncloa que aparece cada tanto, no eh, que yo creo que primero la planteó, no oficialmente, pero la, la, la deslizó el eh, ministro del Interior, Juan de Pedro, diciendo que iban a convocar una mesa de diálogo para establecer una nueva convivencia democrática por parte del gobierno. Hubo también, con esta que, a ver, convengamos, y está bien que, que está mal amenazar a quien sea, eh, pero salió el expresidente Mauricio Macri diciendo porque a mí me amenazaron por Twitter y nadie dijo nada y presentó unas denuncias y tanto el presidente de la nación como el propio Aguado de Pedro salieron a repudiar y a solidarizarse, no es lo mismo una amenaza por Twitter que que te gatillen dos veces en la cara claramente, ¿no? Uh -huh. Digo, ni siquiera es una. Que si te llegó una amenaza, ponerle a tu teléfono, si bueno, tiene una inteligencia nada no, por Twitter, no hace cualquier este, pavote. Eh, salió también que, el, el, día que se, el día que se hace un día ese ese gran no acuerdo, merecería llamar por las ganas que le pone a que eso salga, de Eduardo Dualde, no Porque salió de una conferencia de prensa representando a. No sabemos muy bien quién, a él no mismo. No sabemos a quién, al mismo. No sé, pero a a una conferencia de prensa llamando a un gobierno de unidad nacional, que, que siempre... O sí, sabes, sí, pasa una cosa medio rara, es Dual de Astogracia y dice, hay que hacer un gobierno de unidad nacional. Eh, después, bueno, pidió lo de sacar las elecciones intermedias, una cosa así. Eh, pero bueno, eh, esta idea de, eh, este, decíamos, el sueño húmedo de la Moncloa que nunca sale. Eh, que siempre aparece, y cuán posible es, ha habido cosas similares, porque hablábamos de Dualde y uno podría pensar en aquel acuerdo con Alfonsín, que de alguna manera selló el fin de la convertibilidad y, e impidió la este, dolarización. Pero bueno, para hablar de este tema convocamos a Julio Burdman él es eh, politólogo, es el eh, director del Observatorio Electoral, una consultora y está teniendo la amabilidad de atendernos en este sábado. ¿Cómo te va Julio? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, buen día. Bueno, a ver, eh, estas, esta idea decíamos, esta, estas moncloas que cada tanto se llaman, eh, ¿qué antecedentes hay? Digo, la salida a la democracia en el 83, ¿no hubo una cosa similar? Sí, también está la famosa multipartidaria, eh, claro. y después está el, la hora del pueblo de los 70, hay algunos casos. Ahora, no sé por qué está tan interesada la Moncloa, porque buena parte del, del significado de esa unidad nacional de los partidos políticos españoles era para imponer un plan de ajuste. Uh -huh. De hecho, el capítulo económico de la Moncloa es eh, casi el aspecto central, ¿no? Donde justamente era tan importante el, el ajuste que se iba a realizar que el, el, el, el gobierno débil de Suárez había pedido el acuerdo de todos los partidos para respaldar su política económica. Pero acá no creo que haya algo parecido, ¿no? porque justamente cada vez que aparece un gobierno que necesita tomar medidas complejas, quiere que la oposición también las le, apoye y ponga la cara en una gran foto. Y acá tuvimos algunos casos así, donde, el, bueno, algo parecido, si en eso es es la ley que exige que es algo de hace algunos años, que exige que los acuerdos con el FMI vayan por mayoría eh, calificada del Congreso, lo cual implica que tenga que tener un acuerdo de las grandes coaliciones para que un gobierno pueda aprobar un acuerdo de este tipo. Por lo tanto, eso sí lo estamos teniendo, eh, pero un poco alegando Por lo general las oposiciones no quieren ponerle la cara a los temas complicados. Sí, bueno, eh, hacer una foto de una oposición para un tema sencillo como... No a la violencia política, a lo que estamos todos de acuerdo Eso no cuesta demasiado Pero eso no es Pero, está costando. pero está costando Está costando, pero eh, Es cierto, se está costando Pero no debería costar no Lo que está pasando me parece Que bueno se... Tuvimos si querés una pequeña moncloita De Twitter en las primeras 24 horas Cuando todos salieron a A repudiar Los eh, los intentos de asesinato, pero eh, luego aparecen los discursos de diferenciación y vuelve a acomodarse la política normal a sus lógicas y dinámicas de enfrentamiento, ¿no? Otra cosa que, que pensaba, ¿no? En, entiendo que lo del pacto de la Moncloa es más grande, pero citaba hace un rato este, lo que fue por ahí el acuerdo de, Alfon de Alfonsín y Dualde en el 2001 para que muchas veces cuando, cuando muchos dicen, no, porque Dualde dio un golpe de Estado, y otros dicen, bueno, ponelo a Alfonsín también ahí, eh, sí. pero que después hubo, digo, el, el radicalismo aportó eh, ministros a, este, a, al gobierno de Dualde, ministros por ahí menores, eh, Alfonsín acompañó todo ese proceso, podríamos pensar también en, es algo más chico todavía, más coyuntural, por ahí no más chico, pero la foto de Cafiero en el balcón, con Alfonsín sí. en Plaza de Mayo en el 87 sí. ¿Cuánto tiene que ver, y, y, y va esta introducción a, eh, ¿Cuánto tiene que ver la irrupción de nuevos partidos con porque el radicalismo y el peronismo son los partidos que salen de la dictadura y que habían tenido por ahí estas Moncloas que decíamos antes. ¿Cómo vienen a influir estos nuevos partidos? Pienso en el PRO, pienso ahora en los libertarios, eh, en ese diálogo político, Por ahí en empantanar, en, en no valorar esa cuestión de la construcción que hubo en ese sentido. Ahora, bueno, mirá, mirá lo que citaste, ¿no? El, la, la Alianza de dual de eh, 2001, 2000, 2002, mejor sí. dicho, Sí, Tal vez claro, empezó claro. un poquito antes, eh, ah, pues, sí. fue una alianza justamente para imponer un, un ajuste muy importante, uh -huh. ¿no? Porque la salida de convertibilidad, el salto del dólar de 1 a 3, eh, la devaluación que hubo, la especificación, todo eso fue un tremendo plan económico, sí, sí, sí. si querés. Y esa fue la verdadera sustancia, ¿no? Saber la democracia no estaba amenazada por los militares en la gente. No, bueno, pero perdón, en ese momento había, a ver, sí, pues, fue de, de, tremendo. También sentó las bases, me parece, para lo que fue después todo el periodo de crecimiento durante el kirchnerismo y la alternativa que había sí. eso eran los dolarizadores. Claro. No, bueno, de, en, en perspectiva sí, me parece sí, sí. que hay que rescatar eso como una. Un, un salvataje de la economía argentina muy doloroso, ¿no? Sí, sí, sí. Como también no fue la también fue muy dolorosa, pero después uh -huh. España comenzó a crecer y se convirtió en un país europeo, ¿no? Eh, que en aquel momento parecía que España se caía de Europa. Eh, pero eh, creo que esa parte es lo que es, es lo que no, no podemos soñar, ¿no? Que es eh, justamente pero bueno, justamente esa monclorita dual de Alfonso también se llevó puesto a, en buena medida el gobierno de la Ruga, ¿no? Si eh, querés... Eh, y esto la, es irrupción la, de la erupción de estos nuevos actores políticos, que no por ahí, que surgido ya en plena democracia, ¿no? Tienen tienen otro tipo de... un compromiso más bajo probablemente con, ¿Surgido, surgido, con, con la política radicalista, ¿no? Surgidos incluso post 2001. Sí sí sí. Eh, también bueno el kirchnerismo también es un producto de ese 2001, ¿no? Pero me parece que tiende tiende más a, a los puentes con el radicalismo, el quiserismo, ¿no? Julio. Eh, sí. Eh, hay un aspecto de, de esta reivindicación que tiene el Pacto de La Moncloa en la política argentina que a mí siempre me pareció muy impresionante y por el cual quería consultarte tu opinión que es que Omite completamente que el Pacto de la Moncloa también fue un gran pacto para garantizar la impunidad del franquismo. También, ¿no? Porque justamente una de las eh, características de la Moncloa era que tanto el presidente de aquel momento como el Partido Popular tenían. ya habían estado reivindicando el Franquismo, pero implicaban una cierta continuidad de dirigentes que habían participado. Entonces. Eh, esa etapa, ¿no? y no hubo juzgamiento sí, claro o sea, ahí hubo algunos, algunas pequeñas avances que consiguió España muchísimos años después pero en su momento el pacto de la Monclar fue garantizar que ninguno de los delitos cometidos por el franquismo se iban a, a juzgar de ninguna manera y esta parte parece que, que, que no figura como que el pacto de la Moncloa y la idea del pacto de la Moncloa es vamos a ponernos de acuerdo todos para tirar para el mismo lado y eso es lo que hay que hacer en Argentina es lo que hay que hacer en Chile es lo que hay que hacer en todos los países pero particularmente como con, con una idea que ha pregnado muchísimo en algunos sectores de la dirigencia política argentina Bueno, en nuestro pacto de la Moncloa, que fue la multipartidaria del, Desde el 82 eh, En adelante Tal vez lo que hubo fue un gran acuerdo Para juzgar a todos los perpetradores Militares, pero Una cierta eh, Digamos eh, Un cierto salvataje de, de los políticos Que participaron también del, De la dictadura, no pero bueno, es otra discusión Totalmente eh, eh, Pero creo que creo que sí, bueno, son metáforas que tienen mucho que ver con cambio de régimen acá lo que necesitamos es algo eh, de este contexto, ¿no? algo mucho más eh, módico como decirle no la violencia política estructural porque un poco el reloj de la Argentina hoy, sobre todo a partir de lo que pasó con Sadat con Montiel, etcétera ya no es que tengamos instituciones o actores organizados que atenten contra contra la política y la estabilidad y en, en instancia este sistema, sino que el clima de retórica de Londres se traslada a un conjunto de ciudadanos que comiencen a, a, a, a tomar las cola en sus propias manos, ¿no? Es lo que, algo más parecido, si crees a lo que pasa en Estados Unidos cuando eh, diferentes grupos eh, toman armas y empiezan a, a hacer cosas como, por ejemplo, tomar el Capitolio, ¿no? Absolutamente. Eh, Julio, yo sé que no vale como, como una muestra muy fidedigna, pero... Un ejercicio que uno podía hacer cuando veía los primeros repudios al intento de, de magnicidio que, que sufrió Cristina era que los seguidores del dirigente de la oposición que lo hacía inmediatamente repudiaban a esa persona. Inmediatamente le decían, no, sos muy tibio, no, esto no es. Hubo no, no más likes, presentación. Eh, son ellos o nosotros de López Murphy, que es la solidaridad de Ritondo, de... Claro, Vidal. era realmente muy impresionante, digamos, como frente a esa situación, las propias bases, por lo menos, por eso digo que estamos hablando de redes sociales, no es tan fidedigno, pero bueno, por lo menos ahí ese recorte eh, inmediatamente se ponía en contra y le reclamaba al dirigente opositor, llámese Mauricio Macri, llámese Cristian Ritondo, llámese, eh, bueno, el nombre que sea, y le reclamaba esto, no le reclamaba por qué se solidarizaba con Cristina. Eh, eh, en un contexto donde la cosa viene tan polarizada y ni siquiera una situación tan extrema como esta pareciera poder bajar un poquito la espuma, eh, esta idea de una cosa de, de, de unidad, de centrismo, de pacto, de acuerdo, ¿le, le, ves una, ¿le ves margen, le ves una viabilidad pensando, por ejemplo, en 2023, que está cada, cada vez más cerca? Creo que se pueden lograr cosas parciales. Yo creo que, que algunas cosas, eh, ¿qué sé yo, Como cuando tuvimos también eh, todo el episodio de, de la primera etapa de COVID, tuviste unos acuerdos parciales, pero bueno, transcurrido sí. el tiempo comenzaban a caerse porque la lógica de la política que que, que, que domina en la Argentina y en no es algo nuestro solamente, no, es algo regional y global, pero en, en Argentina lo, lo, lo conocemos mejor eh, Implica que los moderados no darpan ¿no? Eh, claro. Por eso en, eh, tenés que tanto en el frente de todos Empiezan a fortalecer las posiciones más eh, nostálgicas de del cristinismo De hecho hoy Cristina es una figura central por varias razones no, no por esto, sino que empezó todo esto te diría con la derrota del 2021 sí. Y hoy, en el cambio se está también... Eh, está creciendo la figura de Macri, y se mantiene siempre fuerte la figura de Ulrich y los más moderados, que básicamente el eje de la retista Vidalista y intentan hacer un esfuerzo para no caerse, porque eh, eso es lo que dice de Paz y de hecho, viene sufriendo las encuestas, no una característica de las encuestas de los últimos tiempos, es que Cristina está hoy bastante más fuerte que Alberto, aunque están, en general, los de frente de todos están todos medio golpeados, porque están, eh, están sí, pues, sufriendo de por gobierno. las consecuencias. Claro, ¿no? El legate de gobierno, sobre todo en un contexto económico complicado. Pero también la oposición, los que están gobernando están desgastándose, mientras que Macri y Patricia Burles son los que tienen, los que tuvieron la inteligencia de no meterse en las elecciones, probablemente, sí. eh, son los que están más fuertes, ¿no? Que son justamente los que son más duros. Ahora, ¿y qué cambió? Por lo tanto, la lógica es esa, ¿no? Perdón. Y, no, Perdón. ¿qué cambió en relación al 2019? Porque en el 2019 es al revés. Eh, Cristina juega al centro con Alberto Fernández y gana... Macri redobla la apuesta poniendo un picheto y pierde, es cierto que estaba gobernando y vos cuando este, gobernás no es solamente lo que mostrás dónde vas, sino que tenés que mostrar resultados concretos y, no, y no, no, lo sabía, sabía, claro. no lo sabía claramente. Yo creo que fue en la lógica electoral, porque ya en 2019 también la Argentina era muy polarizada, pero lo que pasó fue que había dos partidos de minoría, que eran en ese momento el kirchnerismo y el macrismo, que tenían que ir en conquista de ese tercer partido imaginario, que era el masismo, ¿no? Donde, justamente, gana el frente de todos porque es el que hace la, la alianza. En aquel momento recordemos que también había negociaciones entre, juntos por el cambio el masismo, pero de cierta forma Cristina primerió, eh, y por eso... Eh, el la conquista del centro era lo que iba a primar en aquel momento, Macri llegó un poco más tarde tratando de sumar a Pichetto, que fue lo que pudo conseguir, ah, como Pichetto una no suerte centro, de, de, de peronista que no, no le aportó votos, y eh, pero bueno, creo que eso fue una dinámica propia de ese 2019. Ahora tenemos nuevamente dos polos, no hay terceros actores relevantes, salvo los libertarios, pero que siguen siendo minoritarios, ni sí. un y fenómeno muy metropolitano. Bueno, y hoy creo que la, la, la lógica tiene que ver sobre todo en la coalición por diferenciarse, ¿no? Por eso está habiendo una dinámica que tal vez podemos decir que forma parte de las dos coaliciones, donde el discurso maduro se impone en ambos lados, pero me parece que estos más juntos por el cambio porque están compitiendo por la candidatura. Juntos por el cambio no se va a dividir, mm -hmm. pero sí están peleando por quien lo lidera. Sí, sí. Eh, en este contexto, Julio, ¿qué pasa con algunas figuras que están intentando, o cómo crees que, que, que puede pasar con algunas figuras que están intentando diferenciarse? Y pienso, por un lado, Facundo Manes, que sí. es el único que hoy por hoy me parece que tiene un discurso diferente, incluso hacia su propio espacio, y la otra figura que también me parece que puede ser eh, convocante y que está también intentando armar un proyecto alternativo, es eh, Schiaretti, el gobernador de Córdoba. La verdad que me parece que ninguno de esos dos proyectos eh, con, con ese formato va a prosperar, porque es cierto que, más me, me parece que era un mal análisis político, lo que él está haciendo servía antes. Uh -huh. eh, yo creo que hoy eh, garpa más eh, lo que hace Patricia Gómez que lo que hace Facundo Manes. El discurso más de barricada. Sí, y sobre todo, eh, tal vez lo demás tenía sentido pensamos que antes de que que Macri, que, que, que Massa fuera eh, designado como ministro de Economía reforzado, daba vueltas en la política la posibilidad de, eh, de que Massa se saliese de frente de todos y los radicales también salieran de junto por el cambio y armen una tercera vía, ¿no? Eh, eso fue hace unos meses. Creo que Cristina otra vez primerea y lo ponía Massa, digamos, en, en un lugar de... De protagonismo para tenerlo adentro. Claro. Eh, digamos, es una forma de alambrar el frente de todos también lo que hizo Cristina con eh, esta especie de upgrade que le hizo a, a que Matta dentro de la coalición. Eh, y me parece que Facundo Menos todavía está pensando en eso, ¿no? Que como también lo pensaba Gerardo Morales, ¿no? La idea de tender puentes hacia algunos peronistas como para eventualmente salirse del PRO y armar una nueva coalición. Pero me parece que hoy ya, esto ya forma parte del pasado, que hoy los radicales están todos nuevamente comprometido con el caminismo, y lo de, creo que ni lo de Esclareci, ni lo de Manes hoy tiene público. Bien. Eh, Julio, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado un tiempo para darnos en esta mañana de sábado, y será hasta la próxima vez. Bien, gracias a ustedes, una hora. Julio Burman es politólogo, entonces, director del Observatorio Electoral, una consultora, y bueno, tenía la amabilidad de pasar por el aire de Re sábado. Mm -hmm. mm -hmm.